La vivienda digna debería ser un derecho incuestionable. Las familias no pueden invertir todos sus recursos económicos en el pago de una vivienda. También tienen que pagar su comida y sus gastos corrientes, como la luz, el agua o los libros del colegio. Las subidas sin control de los precios de las viviendas están obligando a las familias a vivir para pagar el alquiler, aumentando su pobreza. Mientras tanto, se está permitiendo el enriquecimiento de las grandes empresas propietarias de la mayoría de las viviendas. ...que especulan y fijan precios abusivos que muchas familias no pueden pagar. En octubre planteamos a través de una moción en el Pleno del Ayuntamiento... ...la necesidad de dar pasos concretos para la regulación y el control... ...del precio de las viviendas de alquiler en Torrejón. Una gran parte de nuestros vecinos y vecinas del barrio del Soto... ...se ven afectados por la falta de políticas claras que regulen este mercado... ...y se encuentran indefensos ante la falta de legislación... ...y de voluntad política, que ponga freno a la actual especulación... ...el Partido Popular de Torrejón tumbó nuestra propuesta... ...que hubiese situado a Torrejón como uno de los primeros municipios... ...en llevar a cabo políticas de regulación del precio de los alquileres... ...y aquí solo hay dos opciones... ...o se está al lado de los inquilinos e inquilinas... ...o al lado de los fondos buitre... ...en Podemos lo tenemos muy claro.